Ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, como vi, visteis ayer el vídeo, no sé por qué eh, se fulminó y lo resubí esta mañana, eh, por algo no funcionaba, y bueno, decía una señora escritora, decía que hay que vivir para aprender a vivir, es decir, para aprender a vivir hay que tener cierta experiencia, ¿no?, al final, para más o menos tener controlado un poco todo. Yo llevo ahora, yo he pues, olvidado tan tarde porque llego ahora del, del hospital, he dejado ahí a, al paciente, paciente de 31 años, que mmm, por gilipollas, por gilipollas, eh, está sin glóbulos rojos, básicamente, ¿vale? Ahora le tiene que hacer una transfusión y bueno, pues el tratamiento que tenga que llevar. Y todo porque, si ahora estoy un poquito más delgadito, un poquito más gordito, ahora no bebo para que se me marquen los abdominales, ¿pero qué, qué coño le pasa? Pero están gilipollas, están tontos. Yo flipo, o sea, eh, en fin, tampoco... Tampoco voy a voy ahondar demasiado en la herida. Bien, eh, decía de Daniel Goldman: eh, el oro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Y aquí podemos poner dos ejemplos muy, muy claros eh, que a la gente pues, les gusta enfrentar. ¿no? Por un lado, tenemos el talento de alguien. ¿De qué alguien? Pues podemos poner, por ejemplo, el talento de, de Leo Messi un talento natural, innato, que está ahí, y bueno, pues, hace cosas. Eh, pero por mucho talento que tengas, si tú no tiras, no vas a ningún lado. Y luego tienes el, ese esfuerzo, ¿no? El de decir... A pesar de fracasar, yo me levanto sigo y sigo hasta que la consigo, que es la parte del de, que curra, digamos, el Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, hay esas dos realidades, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, ¿vale? Tenemos por un lado el talento, bien sacado adelante y demás, que bueno, pues en un momento en que ese talento no va acompañado de lo que tiene que ir acompañado, se apaga la luz, ya lo vemos, y... Eh, Igual que ese trabajo duro cuando ya, bueno, pues ver, los años pesan, ¿no? Pero, pero a pesar de no tener ciertos talentos, el trabajar duro, el levantarte, el seguir adelante a pesar de los fracasos, pues da unos resultados iguales, o inclusive en muchos casos superiores, ¿vale? Eh, no quiero confrontar nada ni, ni si uno es mejor, otros peores. Son, son simplemente dos cosas completamente diferentes y además estamos enfrentando a dos jugadores completamente distintos, pero la realidad es esa, por un lado tenemos el talento y por otro lado tenemos el trabajo no quiere decir que el que tenga talento no haya trabajado, ni el, que, ni el que haya trabajado mucho no tenga ciertos talentos evidentemente hay que tenerlos, vale, hay que ser un portento físico, hay que ser una serie de cosas pero además hay que currárselo ¿vale? eh, entiendo que entendáis el ejemplo que os quiero poner entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Pues que es el que la sigue la consigue, que hay gente que tiene más facilidad que otros, hay gente que pues, para los estudios tiene más capacidad retentiva y otros que no, que tienen que estar hincando codos y trabajar más, eh, pero el que la sigue la consigue. Aunque te pegues el castañazo, levántate, que seguro seguro, seguro que tarde o temprano lo vas a lograr bueno, vamos a ver varias cosas, vamos a ver cómo está el mercado porque realmente no está pasando absolutamente nada a pesar de que hay mucho mogollón de información muchas cosas que están pasando reales, reales en el mercado poca chicha vamos a verlo, venga, comenzamos Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Tesla, hoy qué desastre, Dios mío, es terrible lo que ha pasado con Tesla. ¿Y qué ha pasado con Tesla? Pues para que veáis al final lo que son las cuentas. Es simplemente incumple las estimaciones de ingresos trimestrales. Esto es un desastre, 500 millones de dólares menos. ¿vale? Pero claro, de 21.450 millones a 21.960 que estaban estimados. Es una diferencia de eso de 500 millones de dólares, pero que eso no es nada, eso no es nada. Pero ¿quién no le sobran hoy en día 500 millones de dólares? Y, y bueno, ¿quién no le suena 21 21.000? En fin, realmente eh, sí que efectivamente se empieza a notar la cosa. Tenemos hipotecas ya cerca del 7% en Estados Unidos que son a tipo fijo. ¿Vale? Recordad que en Estados Unidos la mayoría de las hipotecas son a tipo fijo y eh, 7%, 6,90 y tantos, es una auténtica barbaridad para lo que hemos vivido anteriormente, no quiere decir que eso sea caro ni barato, ¿vale? Simplemente que, bueno, pues <ríe> ahí está la cosa. En fin, bueno, 9 de abril nos marca hoy un año 172 días 4 horas, 14 minutos y 15, 14, 13, 12 segundos. Para el halving de Bitcoin, esta es una fecha, un día fantástico para nosotros. Y sobre todo, cuando estos 172 días se hayan desgastado y tengamos aproximadamente aquí un año, posiblemente podamos ver una pequeña primavera de Bitcoin, siempre y cuando, evidentemente, el tiempo y acompañe y nos dejen hacer un poquito lo que necesitamos hacer. ¿Y qué necesitamos hacer? Pues yo, en mi versión, eh, que no a largo plazo. ¿Vale? Es mi precio moradito, vale esos mínimos relativos, eh, que no quiere decir que sean los totales, pero ese precio morado que está en la zona de 15.700 pavos y el precio de Bitcoin, ese precio mmm, delta, está en la zona de 13.000. Bueno, pues a ver si entre uno y otro conseguimos una buena chicha. Uh, que puede ir más abajo, por supuesto que sí Que puede no llegar, también, no sabemos exactamente Lo que va a pasar, pero eh, Cada uno tiene que tener su plan Yo tengo mi plan, ¿cuál es el tuyo? Eso es importante, ¿cuál es tu plan? Esa es mi pregunta de hoy para todos, sobre todo Pero ya no para que me lo pongáis en comentarios Si alguien me lo quiere poner en comentarios, fantástico Pero eh, Sobre todo que te lo preguntes a ti mismo Que lo tengas claro Y que tengas un plan de acción en base a eso Que tú crees que puede pasar eh, siendo flexibles, ¿vale? Recordar siempre ser flexibles, es decir, eh, que en Bitcoin, yo no yo no digo que Bitcoin en ese precio de 15.700 vaya a parar o en ese precio delta en 13.000 aproximadamente vaya a parar una caída puede bajar a 10.000, perfecto, por supuesto que sí o sea, nunca nunca menospreciéis la potencia de una caída ni la profundidad de una crisis, porque eso te puede llevar a, a tomar decisiones más que erróneas eh, pero bueno ya iremos viendo qué pasa. Eh, fijaros otra cosa que es importante. ¿Veis esta línea verde? vale Que es la línea de máximos, como ha ido fluctuando. Ahora mismo, esa línea está... Eh, sin... Ay, es que no me deja mirarlo. Pero bueno, que está en torno a los 200.000. O sea... Está muy... Bueno, 200, no, unos 138.000. No, más, un poquito más. ¿vale? 150.000. Entonces, si está en torno a 150.000... ¿Llegará en el próximo ciclo a 150.000 Bitcoin? Y esto sí es una pregunta que me gustaría mmm, que me contestarais. ¿Creéis que Bitcoin puede llegar a 150.000 en el próximo halving, después del próximo halving, después de ese próximo uh, Bullrun, run o Belrain que tenga? ¿Es subidón, subidón, subidón? Bueno, pues ya veremos a ver, a ver qué me contáis. Eh, haremos una porra al respecto, ¿vale? Una porra sin, con premios, pero sin dinero, ¿vale? ...que nadie piense cosas raras... ...bueno el mercado... ...el mercado... ...¿qué pasa con el mercado del SP500? ...se ha tenido una caída... ...otra vez a la zona de... Eh, ...3673... ...esta zona que tenemos marcada... ...en rojo... desde hace... muy tiempo... ...es una zona... ...antigua... ...vale... ...es una zona antigua interesante... Entonces, bueno, pues ahí ha parado, ha rebotado. ¿Y qué ha pasado con Bitcoin? Pues algo muy parecido, solo que de una forma un poquito diferente. Bueno, pues ahí ha parado. No tiene chicha, ¿veis cómo el volumen está bajando? A pesar de que aquí parece que los mínimos son ascendentes. Pero el volumen baja. Eso bueno, lo que se dice bueno, no es. Y esto es una hora, ¿vale? Tampoco es nada que sea importante. Pero si nos vamos a cuatro horas, ¿qué pasa? Pues que en toda esta caída el volumen también ha bajado un poquito. Aquí un pequeño pico y está intentando mantenerse horizontal en tanto en cuanto llega a este punto de pivoteca de aquí Paf. bueno, este que, que vimos ayer justo paró lo perdió, lo volvió a retestear me refiero a este, vamos a ponerlo porque es que si no este, vale, ahí entonces paró justo ahí, en esa vela la perdió, retesteó y se vino abajo, no ha podido, vale pues ahora que estamos buscando de momento, vamos a trasladarlo así no tenemos que poner tantas líneas esta zona de máximos, vale, aproximadamente, que aquí fue resistencia, aquí se perdió, fue apoyo y ahora nos estamos apoyando en ella. ¿Qué pasa si la perdemos? Pues que seguimos para abajo hasta la pérdida de este punto de pivote, que yo creo que una vez que perdamos esta zona, ni nada no, nos va a salvar esta tampoco, ya nos iríamos directamente pues a lo que es lo lógico. Si yo no puedo con la resistencia donde voy, a la zona de soporte, de momento... De momento en este movimiento tenemos máximos descendentes, esto es una realidad, cuatro horas mínimos ascendentes, uno, dos, tres. Vale, si nos vamos a las, al diario, qué tenemos aquí? Pues tenemos máximos descendentes exactamente igual, mínimos, bueno, al cierre pues muy similar en esta zona. No podemos, no puede, no podemos decir que haya diferencias más allá de este mínimo que marcó la mecha. Y bueno, si el mínimo se queda aquí, pues podremos ver un mínimo ascendente para intentar volver a atacar esa línea de tendencia que parece que está dejando ahí. En cuanto a la figura total de este triángulo, eh, yo cada día sigo pensando lo mismo y cada día se me parece más. Tengo un déjà vu con 2018, quizás es que me dejó un trauma, un trauma eh, de mi eh, juventud eh, bitcoiniana, vamos a llamarla así, juventud bitcoiniana. Eh, en la cual me tuve que adaptar a este mercado de una forma um, tremenda. Pero bueno, te adaptas, te adaptas y, y ves que los mercados adicionales y estos pues son parecidos, pero no son iguales. Entonces, bueno, yo sigo pensando en que estamos en una zona muy similar a esta. No sé cómo va a ser la caída, si va a llegar tan profundo, esperemos que no. Eh, pero si es proporcional, vale Est en este caso, la caída que hubo aquí, si es proporcional, esta caída, dónde nos debería llevar, es a la zona de 12.500... 10.000, 12.500 aproximadamente, ¿vale? Hay mogollón de dinero ahí esperando, muchísimo. No hay compras de grandes eh, ballenas ni de grandes fondos. Más bien ha habido movimientos en ventas. Uh, cuando hay un, algún que otro movimiento, poquito a poquito, ¿vale? Ha sido suave, en ventas, bueno, pues pueden pasar cosas. Eh, los famosos eh, bitcoins de MTGox todavía no están en el mercado tampoco. O sea, fijaros que llevamos desde septiembre con esa historia, que si a finales de agosto, que si en septiembre, que si en octubre, ni, ese, ni en agosto, ni en septiembre ni en octubre. De momento, ¿vale? En cualquier momento podemos empezar a, a ver algo y eso puede generar pánico en el mercado. Eh, ¿Puede el mercado sobre todo ese dinero? Claro que sí, perfectamente. Yo creo que es, es lo que se está esperando. ¿Vale? Que esos bitcoins fluyan al mercado Que ese precio baje Aparte de la posible caída que pueda llevar bitcoin Y una vez que eso se absorba Meter un pepinazo importante hacia arriba ¿Qué es un pepinazo importante? Pues me refiero a que si bajamos a la zona de 12.500 Podamos hacer un 100% de vuelta A la zona de 24, 25 otra vez Pim, pam, toma los exitos ¿Vale? eh, Sea eso, sea seguramente Nada más, un 50% eh, Creo que es un Pedazo de movimiento importantísimo Bien eso quiere decir que después nos digamos para arriba tu mundo y ya se habría acabado todo esto. No, eso va a depender de la macroeconomía y de ese punto de inflexión en el cual la economía seguirá por un lado y los mercados irán hacia otro. Y dentro de ese movimiento que los mercados irán hacia otro, por un lado Bitcoin seguramente eh, volverá a despegarse un poquito, a no tener esa correlación con los mercados tradicionales. Eh, que realmente si la tienen, ese efecto acordeón del que yo alguna vez he hablado, eh, es, me explico, cuando llegamos a una zona de suelos y los mercados empiezan a darse la vuelta, Bitcoin se ha comprimido mucho, incluso algunas veces tarda más en reaccionar que el resto de mercados, pero cuando empiezan a subir, el acordeón de Bitcoin, como que por cada 1%, por ejemplo, del S&P 500 que sube, Bitcoin sube un 6, un 7%. Ese es el efecto de acordeón del que yo hablo. Y eso llegará. Eso y más. vale eh, Eso creo yo. O sea, a ciencia cierta no sabemos absolutamente nada. Pero eso creo yo. Y yo creo que eso creéis mucho de vosotros. Por eso estáis en este mercado, si no, no tendría mucho sentido. Eh, Ethereum pues está en las mismas está en la zona de soporte eh, fantástica y muy bonita, de los 1.290%. Está tontando aquí. Eh, ¿Qué pierde? Pues nos vendemos aquí. Será una buena oportunidad de compra y de rebote posterior. Eh, yo tengo operaciones ahora mismo aquí en, en Ethereum eh, que las tengo en largos. Eh, si caigo, mmm, las duplicaré. Pero no las voy a tocar mientras no caiga aquí. No tiene sentido. Quien digo hace aquí, dice aquí, dice en la zona, ¿vale? Porque no me vale la pena por una caída, a lo mejor decir, venga, si cae en la, en la zona del, del, de mínimos del canal vale, puedo hacer una compra y mejorarla, y luego ya si cae aquí pues ya totalmente pero si no, mientras no haga ese movimiento, ¿para qué? las tengo abiertas dice, joder, ¿tienes operaciones que tienen costes? sí, pero mientras no haya una caída decente, que me diga el mercado ha hecho una primera claudicación, que a lo mejor no es la definitiva pero sí es una, una importante no, no vale la pena mejorarlas el total market cayendo ...lo mismo que subió los dos días anteriores... ...está bajando en estos dos días... ...con un volumen bueno... ...pues un poquito mayor que los dos días anteriores... ...que quiere decir que aquí hay bastante distribución... ...está saliendo dinerito... ...la dominancia de Bitcoin ha intentado el ataque otra vez a la línea moradita... ...no ha podido y está en una zona de indecisión... De decir, ¿y ¿qué hago, me voy para arriba o me voy Bueno, vamos a ver lo que hace... ...de momento esto, esto lo que te mantiene también en un terreno neutro... ...aunque se hagan con algunas con pérdidas a las altcoins... ...el oro cayendo... ...esto es eh, tremendo... ...hay una locura en el mercado... Que, ...que no tiene sentido... ...y es que eh, los inversores... ...siguen sin acudir a... Eh, ...los refugios, como el oro... ...como... ...sí sí el efecto cambio con el dólar... Eh, ...pero los... ...los clásicos... ...los clásicos refugios... ...entre mercados de este tipo... ...no se están tomando, es decir... ...el inversor se lo está tomando un poquito a coña... ...y está pensando... lo que yo creo, ¿vale? ...es mi opinión... El, ...en general que eh, nuevamente los bancos centrales, etcétera, etcétera, les van a salvar con algún movimiento de algún tipo. Yo no lo tengo tan claro, sobre todo en la parte de Estados Unidos, porque tiene un problemón con China y la única forma de solucionarlo, al menos temporalmente, o intentar ganar tiempo para hacer algo, eh, es primero entrar en una guerra con China, o que China entre en guerra con Taiwán y, bueno, y, me, y liarla y parda. Uh, siempre lejos de su casa, evidentemente no, no veréis una guerra en California de momento eh, ni en Washington ni en Nueva York ni vale eh, y, y, es, y es eso, o sea, es decir que al final los, los inversores en general no acudan a los valores de refugio a mí lo que me está diciendo es que o no hay cabeza o se confía en exceso en exceso en la banca esto yo lo he vivido y lo vivimos en el 2008. Eh, hubo un exceso de confianza y por eso la hostia fue tan gorda y fue tan de golpe. Um, porque no se acababa de creer que eso era así. Y yo creo que está pasando algo similar. Hay un efecto... Eh, no sé... cómo, cómo Es pues como cuando un secuestrador no eh, tiene a una víctima y ese y ese... Y la víctima pues, ha hecho migas con el secuestrador. Eh, y aquí me parece que pasa algo parecido. Es decir, yo creo que las víctimas, que son, somos los inversores, eh, pues una gran parte de ellas tiene, tiene ese, ese, ese rollo en la cabeza, ¿no? De, mi secuestrador, el que tiene mi dinero, mi banco, mi banco central, me va a seguir ayudando y esto no pasa nada. Y pasado mañana esto va a volver a subir y va a meter un pepinazo. Y no quiero perderme ese pepinazo, por eso no vendo. Entonces no ha habido pánico y mientras no haya pánico, <ríe> no hay, no hay claudicación. Y si no hay claudicación, vamos a seguir poco a poco desangrándonos de hasta que la gente ya esté de totalmente desesperada. Y la desesperación es la que sí que llega a tomar ya decisiones malas, malísimas, con, con unas pérdidas brutales. Pero bueno, cada uno tiene su, su forma de ver el, el mundo de las inversiones y bueno, pues un día muy, muy rojo, a pesar de que lo de Tesla a mí me parece que tampoco es para tanto. Pero bueno, yo qué sé. No sé si es por Tesla o hay alguna cosa más por ahí. Me he preocupado por ver el tema de Tesla y ya está. Cardano. Bueno, Cardano Cardanitis tiene su, su, su cosa. Quiero ver un pequeño análisis de Cardano, chiquitito. Porque, bueno, sabemos que tenemos eh, desde este mínimo que hizo aquí hasta este mínimo. ¿vale? Aquí hay una línea de mínimos, pero a la cual no estamos muy pegados. Estamos mucho más cerca de la, esta zona de máximos. Y, bueno, pues este canal de intermedio por el que discurrimos es distinto. Ahora, ¿qué ha pasado? Interesante, ¿vale? Eh, si unimos estas zonas, por ejemplo, desde aquí, porque, y ahora os lo explico porque lo, lo estoy uniendo así, ¿vale? Tengo aquí un cierre de vela, cierre de vela, toque, toque, cierre de vela. Cuasi toque, ¿vale? No hemos llegado. Pero posiblemente sí sea una zona en la que bien o bien un cierre o bien un toque de vela pueda llegar. En estos momentos, para el día de mañana, estarían rondando los 0.33.84. Puede ser más abajo, puede ser un poco ¿vale? más arriba. No, porque no sería un toque. Tiene que ser un toque y tocar. No vale eso de Ey, casi he llegado. Eso, Ay, vale, es, pues, sí, pues, tiene que tocar, tiene que tocar. Es ahí, que toque. Vale, entonces si llega aquí y toca, sería un yo creo, ¿vale? Que, que sería una buena compra. Como vemos, se está formando esta cuña. ¿vale? ¿Veis? Este, desde este máximo. Toca aquí, toca aquí, toca aquí. ¿Vale? Con estos mínimos, ¿vale? nos está formando toda esta zona, vamos o sea, por si alguien no lo ve bien con el móvil, toda esta zona ¿vale? no deja de ser una cuña. Esta cuña normalmente es una cuña descendente con eh, pues bueno, eh, posibilidades, un porcentaje muy alto, rompen al alza. Eh, una ruptura desde esta zona hasta... Ya no digo al alza, pero sí, va, sí eh, a estos primeros objetivos, esta zona que tenemos aquí sería un 43%, esta otra zona que tenemos aquí de punto de pivote sería un 60% y este otro punto de pivote sería un 81% los 0,64 en un momento dado que hubiera un impulso en el mercado. ¿vale? Eh, se habla mucho de ese calendario por aquello de las elecciones de medio término y demás. Eh, no sé, yo creo que tal y como están las cosas, en crisis... No sé si lo han medido muy bien, ¿no? pero eh, lo normal es que ahora tengamos un pequeño impulso, o sea, otro impulso todavía más, luego otro retroceso y luego otro impulso mayor. De ahí, eh, hablamos yo os hablo de tener un impulso de aquí a primeros de noviembre, después la primera semana de noviembre, entre la primera y la segunda hacer una caída y luego ya una subida, o bien para final de año, o bien por el tema del medio término, o bien, no lo sé. Pero también, por otro lado, creo que son el día 9 de noviembre, eh, con lo cual estaríamos dentro de una trampa eh, en la cual a partir de que eso se celebre eh, los políticos con quien tienen que cumplir ya yo creo que poco tienen que cumplir, entonces pff, está complicado, está bastante complicado, yo creo que es un mercado de los más complicados desde hacía tiempo que no teníamos, eh, a pesar de lo que digan eh, yo sigo pensando lo mismo, que es de los mercados más complicados desde hace bastante... Pues desde 2008, básicamente, que tenemos. Eh, y que hay que andarse con pies de plomo porque en cualquier momento nos iremos al carajo. Sí que es cierto, y hago este análisis de Cardano por ello, la zona en la que estamos y la zona RSI en la que estamos. Fijaros que tenemos caída, subida y bajada. Tenemos caída aquí, este hizo es un movimiento muy similar, subida, caída... A partir de aquí empezamos a recuperarnos, pero a pesar de que nos recuperamos, como en ningún momento conseguimos pasar del 50%, sí que hay subidas que son interesantes. Pues bueno, claro, evidentemente, esta subida es de un 43%, son, todas las subidas son, son interesantes. Pero los mínimos siguen siendo descendentes, hasta un punto en el cual ya empieza a trabajar por encima del 50% y es una subida mucho más sostenida. Que da igual, que al final vuelve a caer y vuelve a repetir lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué os quiero decir con esto? Que a pesar de que estemos aquí, todavía podemos hacer mínimos, ¿Vale? Y como mínimo, buscar estos puentecillos. ¿Veis estos puentecillos? Y si tenéis el Olinguan, eh, veréis que con la línea de medias, los vais a ver muy bien estos dobles suelos que hace la línea de medias. Porque si os fijáis, el precio está más abajo, aunque la mecha no haya ido a su sitio. Pero a nosotros nos interesan los cierres porque es lo que nos marca, ¿vale? El RSI nos marca los cierres. Normalmente está configurado para que marque cierres. Entonces, si veis estos arquitos con rebote, es un doble suelo y estos son subidas muy, muy buenas. ¿Vale? Eh, aquí pasa igual, tenemos 1 y 2, ¿vale? en vez de dos, dos puntos, hace un, dos, tres puntos, ¿vale? Pero igual, una subida muy buena. Entonces, ¿es complicado medirla? Sí, por supuesto que sí. Eh, también os digo una cosa: es decir, si viene aquí y no es, y no es capaz de romper, ¿vale? Luego podrá ser un corto fantástico. Depende de si hacéis cortos o no hacéis cortos eh, con alguna sal. Con yo, Cardano es de las pocas con las que en un momento dado eh, puedo, puedo hacer futuros. Eh, ...al gusto, ¿vale? Al gusto de cada uno... ...en fin, poco más, no me quiero enrollar más... ...que es bastante tarde y ya tengo la cabeza como un bombo... Eh, ...en cuanto a diario estamos en ese punto de pivote... ...ya veremos a ver si lo perdemos o no... Eh, y lo, ...lo único interesante que hay en todo esto es... ...que no hemos pasado la resistencia... ...no la pasamos aquí... A, ...aquí nos fuimos, aquí fue resistencia... ...aquí fue resistencia, la pasamos resistencia una vez... ...resistencia dos veces... ...y ya estamos tocándola varias veces... Y además sin caer con claridad a la zona de soporte. Si la pasamos, podremos intentar romper a la zona de 20.000, 20.500, este máximo relativo anterior. Pero como sigamos sin pasarla en los próximos ya, eh, vamos a caer. Y eh, no creo que... no vamos, no creo no sé cuánto tiempo, porque esto se puede alargar bastante más de lo que podemos pensar. Eh, pues podéis alargarse aquí tranquilamente un mes. ¿Vale? Vamos a ver cuánto tiempo tarda en romper este triángulo. Yo creo que lo romperá la baja. Es mi, mi percepción. Me puedo, puedo estar equivocado, pero creo que es mi percepción. Y es en base a lo que yo trabajo. Que se va alza fantástico. Lo que tenemos se revalorizará más. Y ya veremos qué compras hacer, o buscar compras en corto en su momento, o acompañar al movimiento. Pero mucho me temo que... Bueno, mucho me temo, no, yo estoy deseando, igual que mucho que vosotros lo sé, que rompa la baja. Veremos a ver qué hace. ...estaros muy atentos a nuestra línea de tendencia RSI... ...que también nos va a ayudar mogollón... Eh, ...fijaros cómo en... Eh, ...la semanal... donde estamos... ...vale... ...no perdáis este norte porque es súper importante... ...es casi casi el más importante... ...vale... Donde estamos pegaditos... ...para intentar romperla... Eh, ...y... ...en la de diario... ...fijaros... cómo ...pues bueno... ...dentro de toda la línea que tenemos marcada... ¿Vale? Taca, taca, taca, taca, estamos, caminito. Esta es la línea de tendencia importante para nosotros. Caminito de subir. Que ahora mismo, igual que hizo aquí un intento de pérdida, pero al final se recuperó, ¿está a puntito de poder perderla? Sí, si la pierde con claridad, estos mínimos que tenemos aquí en el momento que baje de esos, pues nos, tendremos otra caída en, en el precio. ¿Vale? Y es una de las caídas de las que buscamos. ¿Por qué? Porque es donde irá intentara de momento tocar aquí, lo mismo ya podría perder, irse a la zona de los 16, que yo creo que es una zona bastante, bastante interesante, no porque me la marquen un TP ni nada, sino porque creo que es una zona mmm, intensa, bueno, interesante, intensa sería la zona entre los 13.750 y los 11.506 que tengo aquí marcada. Vale, pero bueno, ya lo veremos a ver qué es lo que cumple, qué es lo que no. Tampoco pensábamos que íbamos a cumplir en esta zona este TP que hay aquí. Cuando llegó en, en en el mes de mayo esta caída, y bueno, pues los que estáis en el canal recordaréis el TP que teníamos por aquí marcado y estas zonas que teníamos aquí marcadas de la zona de 24, que iba a ser difícil y fijaros cómo la perdíamos, con qué facilidad y cómo ha sido después resistencia, pues lo mismo digo para estas dos zonas. Es posible, todo es posible, y nunca debemos menospreciar ni hacer de menos la posibilidad de una gran caída ni la potencia de un mercado bajista con mucho buitre por medio deseando coger tu dinero y el de todos. Así que bueno, poco más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de dinerito para cuando vengan oportunidades y que la paciencia, que nos va a hacer mucha falta, os siga acompañando. Chao, chao.